Buenas tardes, llegamos acá a la vieja Quinta Padel y como siempre es un placer, estamos acá con Alex Chozas. Buenas tardes, amigo, ¿cómo bueno, estás? ¿Cómo ¿Todo bien? bien ¿Todo bien, tranqui? Un placer, bien. Bueno, me alegro. Eh, bueno, contanos un poco en este último tiempo cómo, cómo venís vos con, con tu carrera. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, eh, bueno, ahora estamos, en este momento estamos en un circuito nuevo. Eh, Qué bueno que está jugando por todo el mundo. Y bueno, hace dos semanas que volvimos de Mar del Plata, de, de un torneo que se hizo acá muy grande Que por suerte pudimos llegar a las finales Que la verdad fue un logro para nuestro equipo muy, muy lindo ¿Sí? Nada, ahora nos estamos preparando para la gira de México hay una gira de cinco semanas Bien Que nos vamos el viernes, esta viernes nos, nos vamos ya lo llevo a mi viejo, por Ah, lo llevaste a tu viejo, sí, sí, bien Muy no, bien, bien, bueno, bien. Lo, llevamos, lo, llevamos, lo llevamos a mi viejo ahí para que esté con nosotros ahí Siempre sí. me dice lo extraño, se va para no, todos lados no, lado, no, y yo no, lo extraño no, no, digo, Va a estar ahí con nosotros en el banco bien. Así que nos va a estar ahí coacheando Nada, a disfrutar, a preparar bien Estamos todo el día entrenando de poquito Ahora con menos cargas porque ya se acerca Las competencias, pero estamos metiendo Vos estuviste también en unos torneos eh, Si no es así, sí. decime En Portugal, Marsella, sí, sí, ¿no? Sí, eso fue hace mucho ya ah, Pero bien. sí, estuvimos fue una gira bastante larga. Pero siempre llegando a la final, siempre llegando a finales bueno, o semis. Ahí. Sí, sí, he metido más semis, pero ahora Mar del Plata metí, metí la final y mm -hmm. en Tenerife también metí una final. Ahí va, en Tenerife, en Tenerife esa en Tenerife, la que yo sí, vi. Sí, esa fue. Esa Te fue. hago una, una consulta, sí. el nivel de juego sí. de, del torneo en Mar del Plata, sí. ¿qué tal estuvo? Muy bien. Muy bueno. Muy, Muy bueno. bueno. Muy bueno, la gente, bueno. sí. el público, 7.500 personas, Estadio lleno, el estadio lleno, el estadio lleno de Malvinas. Mm -hmm. Nada. Eh, me sentí me sentí como un jugador de tenis Por decirlo así Porque todo el ambiente coreando Y festejando y aplaudiendo Y bueno, también sumado que ahora está la televisión Está ESPN metido ahora Ah, está más ah, sí, yo lo vi por está ahí Está todo, está todo Y sí, bueno, sí. la verdad que está todo muy profesional Eso muy, suma el pádel Muchísimo mucha mm. gente está mm. mirando, mucha gente está vendiendo stream gente que claro. en su casa pasa ahí espiando, no sé qué, y nos está viendo jugando a nosotros claro. nosotros eh, es un placer y bueno, nada, estamos acá Con tu pareja nueva, sí. ¿cómo, ¿cómo venís? ¿Cómo bien. se llama ahí? Maxi, Maxi, Maxi. Sánchez, sí, sí, muy muy bien eh, bueno, esta semana entrenamos poquito, estamos arrancando ahora la semana, la semana anterior sí le metimos todos los días, yo fui varios días para allá para ver dónde de... él entrena ¿Él de dónde es? Él entre... de Dero Ah. Eh, Lux, sí. De Irux, se escribe. ¿Qué es de Provincia de Buenos Aires? Creo que sí. puede ser Es medio del pelo. Es medio del campo Sí, sí <risa> es de lado. lados No, la barrilla a lado. Por ahí. Claro, claro, no, bueno, por bueno, ahí. Bueno. Pero él entrena en La Plata Saludos, a Eso ahí No, bueno, pero él entrena en La Plata Y bien. nada, me fui unos días con él a entrenar allá mm. Me apedó todo en su casa Muy, muy bien Y bueno, él se vino por acá también otros días a entrar Estamos siendo así ¿Cómo ves el, el pádel? Vos estás yendo para otros sí. países ¿Cómo ves el pádel afuera? Y lo que es adentro acá en Argentina ya creo que no hay tanta diferencia. Mm. Ya está todo muy muy lleno. Por todos lados hay, hay canchas y clubes. Cada día la gente le está gustando muchísimo mm. más. Es más, en, en, en las Islas Canarias, que son los... Claro. Como, son Nada, eh, está creciendo mucho. También esto fue como las transmisiones, los vivos, Instagram, las redes, todo eso. Claro. Está creciendo mucho por todos lados. Vos ahora entras a TikTok y... Está bien. A ver que bien. Yo bueno, lo mejor. Gracias, Fede. dale Fede. todo muy bien. Gracias, eh. Bien. Adiós. Te amo. Te amo.